Hola amigos, yo soy Lila Tochi El día de hoy les traigo un nuevo video donde les enseño a hacer etiquetas personalizadas de manera muy sencilla en Microsoft Word No olvides suscribirte y compartir con tus amigos ¡Empecemos! Muy bien, en internet vamos a buscar la imagen que más nos guste ya sea de tu personaje favorito para que nuestra imagen salga de buena calidad vamos a irnos a herramientas y le vamos a dar en tamaño. Y le vamos a poner grande. Así todas las imágenes que nos salgan en la parte inferior van a ser grandes y por lo tanto tendrán buena calidad de impresión. Yo voy a seleccionar este elefante. Y si pueden ver. En la parte inferior izquierda. Se ve unos numeritos que te indican las medidas en píxeles de cada imagen. eso significa que es grande. Para guardarla nada más tenemos que darle en el botón secundario del mouse y le vamos a dar copiar y posteriormente tendríamos que pegarlo en nuestra hoja de Word. Hay veces que esta función no está habilitada para todas las imágenes o computadoras así que está también la opción de guardarlo y lo vamos a guardar en el escritorio y en el nombre podríamos cambiarle para identificarlo más rápido. le damos guardar y así con todas las imágenes para comenzar abrimos nuestro Word y lo primero que vamos a hacer es irnos a diseño de página y lo vamos a poner de manera horizontal ¡Listo! Ahora nos vamos a ir aquí y le vamos a poner margen estrecho para que nos dé más espacio de ampliar nuestra imagen y así nos vaya a salir de mejor calidad. Le vamos a dar en formato... Y en ajuste de texto. Y le vamos a dar en detrás del texto. Esto nos ayudará a poder manejarla más fácilmente y que no se nos atore. Ahora nos vamos a ir a insertar. Y le vamos a dar en la pestañita de WordArt. Vamos a seleccionar el que sea. Nos va a salir esta ventanita y vamos a escribir lo que queramos poner sobre nuestra etiqueta. Aquí los vamos a agarrar de la esquinita para que no se deforme. Y aquí este... Este también necesito darle formato, ajuste de texto y detrás del texto. Y ahora sí ya lo podemos mover como queramos. Y lo voy a hacer más ancho para que se vea mejor. Yo te recomiendo poner cada línea de texto por separado. y poderlas manejar mejor y que quede un diseño más variado. Bocetos que puede ser como la materia. Y este primer libro simulando el primer grado o lo que tú quieras ponerle a tu etiqueta o necesite llevar y vamos a empezar a acomodarlo a nuestro gusto aquí podemos ver las diferentes formas de Word que hay y aquí los podemos modificar picándole en formato seleccionamos la letra y luego le damos formato y aquí mismo podemos moverle Y así es como quedó este. El siguiente que vamos a hacer, ese es un poquito más complicado, así que presta atención. Nos vamos a darle ajuste de texto, detrás de texto. Después vamos a traer la misma imagen, la vamos a arrastrar sobre la que ya tenemos. Vamos a volver a hacer lo mismo, ajuste de texto y detrás de texto. Ahora la tenemos que seleccionar y en la herramienta cortar poderle modificar aquí un poquito. Lo que quise lograr es que el largo fuese más grande y que la varita quedara a un costado y no en el centro. Ahorita taparemos esto. Taparemos esta línea con esta imagen y le vamos a adaptar al rectángulo. De nuevo, no nos deja moverla, tenemos que ponerle ajuste de texto y ya vamos a poder ajustarla. Le vamos a dejar un margencito. Vamos a seleccionar la imagen que está detrás. Esta, ¿no? Esta. Ahora nos vamos a ir a borde de imagen. Aquí le vamos a dar el color que nosotros queramos y el grosor. También a la imagen pequeña para que se parezcan entre sí. Ahora vamos a ir a guardar de nuevo. Aquí mismo en la parte de arriba viene una pestañita que te ayudará a seleccionar la tipografía que quieres. Dale aquí esta. Hacemos lo mismo, ajuste texto detrás de texto y le comenzamos a dar forma. La hacemos más ancha, aquí se me movió poquito, pero si se te llega a mover poquito, no la arrastres de nuevo a su lugar, dale control Z, volverá de nuevo a su lugar. Le daremos formato, vamos a cambiar el color de la letra en relleno de forma. Aquí también le podemos dar textura y degradado para que luzca un poquito más estética listo, le vamos a agregar otro color de contorno para que se realce al fondo y en cambiar forma Como nos sobra un poquito de espacio y ser un poco rígido el diseño, le vamos a agregar en insertar formas. Le vamos a poner una estrellita porque tiene que ver con estar aquí. También podríamos ponerle algún número o utilizar el espacio. En formato, la parte de arriba, le podemos cambiar el color en relleno de forma. Me gusta amarilla. Le vamos a agregar un degradado. Esto está bien. Le vamos a dar en control C o copiar. Y le vamos a dar control V o pegar. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a ajustar aquí a tamaño más pequeño para que quede justo. Y volvemos a repetir, copiar y pegar. También se puede girar un poquito para que se vea un poquito más bonito. Hazlo tan grande como puedas, nada más déjale un pequeño margen para que no se pierda ninguna parte del dibujo. En el teclado darle imprimir pantalla. Aquí le vamos a poner abrir nuevo archivo. Le puedes picar en nuevo y te va a aparecer... Esta hojita y directamente te abre otro nuevo archivo. Aquí le vamos a poner control V o pegar y ya te aparece aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionarlo, ir a formato y darle a recortar. Que vaya al ras, que no se coma el diseño, que tampoco quede ningún margen blanco. Si quieres acercarlo para ver mejor. Le vamos a dar al nuevo documento, márgenes, estrecho, para que nos dé más espacio. Ahora con el clip secundario, que es el clip derecho, le vamos a dar en tamaño. Nos va a abrir esa ventanita y te vas a ir a alto. Le vas a poner 5 centímetros y pícale a ancho para que se ajuste. Aquí dice 8.80. Le damos cerrar y ahora le damos Control c Control v o copiar y pegar hasta que se llene la hoja. Bueno, aquí yo ya tengo mis diseños con el tamaño que yo quiero. Nos vamos a ir a archivo, le vamos a dar a imprimir. Aquí nos vamos a ir a propiedades, propiedades de impresora. En calidad le vamos a dar alto. Y hay que checar que la hoja es de tamaño carta. Y le damos a aceptar e imprimir. Estas son las hojas calcomanía que yo uso para imprimir. La textura es igual a la de una hoja normal. Tienes que fijarte bien qué lado usas. Y así es como salen. Si vas a forrar tus libros con contact, no es necesario que uses papel calcomanía, lo puedes pegar con pegamento y así no notarán la diferencia. En cambio, si ya tienes forrados tus libros y solamente quieres poner la etiqueta por encima, las puedes forrar con contact para protegerla y que te queden con un acabado brillante. Aquí te muestro cómo hacerlo. También te puedes ayudar con una regla o con una tarjeta para que se te haga más sencillo. y a recortarlas. Y ya nada más, hay que desprender la parte de abajo y ese es el resultado. Si tienes alguna duda ponlo en los comentarios, no dudaré en responderte. Dale like si te gustó y suscríbanse. ¡Nos vemos!